Hola, muy buenas, yo soy Javier de la tienda Más Músculo en Tenerife, otro nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy os traigo un entrenamiento de espalda, un ejemplo de un entrenamiento de espalda eh, me gustaría que cogierais eh, ideas de cómo podéis eh, estructurar vuestro, vuestro entrenamiento en el tema de series, repeticiones, pues no me, voy a, no me voy a meter mucho al final ya va a depender de cada uno cómo se lo quiera eh, organizar, estructurar, en qué rango de series y repeticiones esté, se esté moviendo dependiendo del entrenamiento que, que esté realizando y con el objetivo que, esté, que tenga en ese, en ese momento. Eh, en mi caso particular, pues si a alguno le interesa, eh, yo suelo hacer normalmente tres series de cada, de cada ejercicio. Eh, al final, en mi caso, tengo que controlar bastante lo que es el, el volumen de entrenamiento total ya que entreno ahora mismo, estoy entrenando seis días a la semana y por lo tanto eh, en cuanto al, al volumen de entrenamiento pues sí hay que, hay que controlarlo un poquito eh, para asegurarnos la, la correcta recuperación. Eh, como os digo, eh, normalmente suele hacer tres series, también principalmente porque eh, mi tiempo es escaso y no lo puedo dedicar a lo mejor todo el, entrenamiento, todo el tiempo eh, que me gustaría eh, al entrenamiento y bueno, eh, eso es todo. Espero que, que os guste el vídeo y que cojáis eh, ideas. Eh, si os gusta este tipo de vídeos, pues más adelante seguiré subiendo eh, contenido similar con, con ejemplos de, de ejercicios que suelo realizar y toda, esta, y toda esta movida. Sin más, me despido. Un abrazo y dentro vídeo.